El teléfono de la canasta. No, que está puesto ahí. Ah, okay. ah ahí mira, está ahí está. Coge ahí, eh, Juan Bosch. Celular de Rafael Díaz, Juan Bosch, 809 232 Llámenlo Llamen para que le lleven la canasta sí, a su casa. Quémenle el teléfono. ¿Qué, qué, Quémenselo. ¿Qué ustedes piensan que eh. lo que produce en el ser humano esa necesidad de. Pasar la Navidad en familia. Y si ustedes creen que eso está vinculado con el arraigo, que hay gente que ya se desarraigó y para los cuales no significa nada. Eh la fiesta de Navidad y el concepto de, de, de, de pasarlo en familia. Y hay gente que puede eso? pensar eso. Estamos hablando, sí. de eso. la mayor parte de la gente que te está hablando ahí te está hablando de pasarla en familia. De pasarla pero por eso... Y la, y mucha por eso gente la Navidad viene y, y de, de Estados Unidos, de Nueva York, de donde sí, sea, pero mucha a pasarla gente no. con su familia. Y eso son gente que todavía mantienen arraigo por el país. Pero hay muchísima gente que se fue, que se ha desarraigado sí. y para los cuales ya eso no significa claro. nada. Pero no sería muy poco. La gente siempre le gusta... Eh, Compartir en familia, tanto aquí como fuera del país. Y los que están fuera vienen específicamente en a gozar. Estados Unidos. Hay muchísima gente que se va si tú no sabes. Sí, yo no sé. En, sí, en Estados sí, Unidos. Pero lo hacen Muchísimo. también en familia, porque a veces hay mucha gente, Mira, hay tiene gente su que se va a un crucero hay gente que se monta en un crucero, se en un crucero sí. y se va para acá. A sí, ya. Y ya. Sí, y ya. Aprovechando la, la, la, la, en la en época Estados de Estados Unidos. No van solo, los sí, que se Claro, Sin familia y sin nada. todo hay gente que se aprovecha también en la época. El día de gracia. En Estados Unidos. Se van a hacer los locos ustedes ahora. En el Día de Gracia, en Estados Unidos, se tiene estipulado que se movilizan más de 70 millones de personas. Y sí. eso es por la parte afectiva. Claro, Pero, la claro, parte no, gregaria la familiar. Parte no, no, Pero recuerda que en familiares. Estados Unidos los valores familiares son mucho más centrados que aquí en República Dominicana. Que claro mira, que sí. mira, mira, claro que sí. oh, el Día 24... Claro que el matrimonio como concepto y la familia como concepto y el hijo como concepto en Estados Unidos es... El hijo el hijo. es, es mucho más sentado sí, que sí, aquí, la eso familia. Es, eh, el asunto del matrimonio. Sí, mira, sí. por ejemplo, la cultura de aquí es tan fuerte con relación, por ejemplo, mañana, que es el día de la Nochebuena, como mm. se dice. Que los negocios, eh, sí, los bares, no abren hasta que no, hasta que la no pasa la cena. Por ejemplo, los negocios abren normalmente después, después de las 12, 12 de la noche. Y eso es interesantísimo dentro de la cultura dominicana, cultura que, que tú te puedes dar la vuelta por, por cualquier ciudad y todos los negocios están cerrados hasta las doce más o menos de la noche, sí. cuando ya la gente ha cenado y entonces salen parte a compartir. Va vamos a ver cuánto este cuesta la cena de Navidad. Vamos a ver cuánto cuesta. La, la cena mínima, ¿eh? Sí. Estamos hablando vamos de la cena mínima. siento pesos. El costo en detalle de una cena de Navidad... Arroz a 23 de noche pesos. Buena, ¿tú cena de Noche Buena. ¿verdad? Vamos a ver. Sí, cena, de ahí, ahí buena, cena de Noche Buena. Cena de Noche A 23 pesos. En la rota a 23 pesos la libra. Se compran par de libras. Cerdo. Promo y sumando. 65 pene. pesos la libra. ¿Y a dónde a es crudo? Sí, no, pero no, no, tampoco, no, tampoco que... está a 65. El está... No, está más caro. Y el no, pollo. pero la, ¿cómo está la libra? Si la pudiera papa, preguntarnos, muchachos, ¿no? ¿no? ¿cómo sí. está la libra de cerdo asado? Zanahoria 20 pesos. ají cubanela 25 pesos. Morrón 30 pesos. Cebolla. 45 pesos ajo 170 pesos guandule 41 pesos la lata todo eso va en la cena sí, pero... maíz 60 pesos la lata manzana 25 pesos la eh, la, la ¿Unidad? unidad uva 130 pesos la libra pastel en hoja 80 pesos la telera desde de 50 a 100 oh, pesos sí, sí. Está bien. pasta 23 pesos la libra salsa de tomate 55 la latica chiquita mm -hmm. mayonesa eh, 90 pesos el frasco, aceite 50 pesos la libra, nueces Vistas. 90 pesos, tomate 25 pesos, lechuga 15 pesos, tomate Barceló 15 pesos, pasas 15 pesos la caja. Súbala un poquito más que ahí va, ahí se ve el total. El total por la cantidad abajo, eh, abajo, sí, abajo que se ve la, la, la ya no baja más. Bueno, el Vamos total de lo que envié fueron siete mil pesos. No, 7, no, no. Siete mil no, pesos no, la cena de no, no, Navidad. No, ¿Cómo va a ser? No, no, no. ¿Pero, pero eso es para una familia de cuánta gente. ¿Eh? Para una familia de 6 gente. No, no, no, no. De cien, no. Ven no, acá. No, no, no. Siete mil pesos. Y es que no. lo regalan. No, no, no, no, no. no y lo tiran y lo dan. No, no, no, no. no. Eh, yo me atrevo a jugármela e ir hoy a cualquier comercio de la ciudad. ¿Cuánto? 15 mil. No, pero usted es tan loco. No, no, no. No, pero por Dios. No, pero no. Es muy caro. No, claro, muy caro. Es o sea, que ahí caro. no está la bebida. Otro no, que tú, no, no que Si tú compras, por y ejemplo, eso crudo, ahí Vamos a hacer eso. Eh, si tú compras todos esos ingredientes eh, de manera cruda y lo haces en tu casa, que es lo que normalmente se hace, no te puede llevar a, a, a 7 pero mil pesos. Oye, es que tú no por la haces exceso. racionada. Tú en Navidad te exacerbas. Está bien, pero, pero 7 mucha. mil pesos. Sí, no, y pero, poco me lo pero, encuentro y no, poco no, me lo no, encuentro pesos, no, ¿Tú no, crees ¿no? que de fruta navideña y y hacer. cosas no se van en mil pesos? Yo lo voy a hacer, voy ¿Eh? a hacer ese, ese ejercicio ¿Y cuánto cuesta un ponche? Para ¿Para ¿Cuánto gente? cuesta un ponche? Que le gustan a las damas, pero los cubas ¿Dónde está Arimendi? ¿Qué hora es? Ojalá le diera Entonces, tiempo de a preguntar Juaner, cuando le tú tiempo. le agregas sí, otra sí, bebida 25. ¿Eh? cuando tú le agregas otra bebida ya tú estás casi en los siete mil pesos No, pero que por ejemplo, ¿qué te cuesta un ponche? ¿Doscientos pesos? Pero, ven tú acá. No puedes, tú, pero tú no puedes pretender a, a verte un ponche de lo caro De, de 500 y 600 pesos Es porque que también... de eso que se beben la ajá, mayoría Mira ajá, qué chulo ajá. Que, Pero eh, incluso hay, hay el ponche, Porque el ponche es un chin que tú te vas a tomar Vete, ve, llévale uno ah, a la dama tuya que, tú, ya ya que te, te lo explote no, en la cabeza Yo veo, es que él Claro, pero, pero ah, tú no vas a comprar no, pues. Que le lleve uno de los él baratos a la dama él él él de es minimalista, él se conforma Con un vasito de trago corto de ponchilla No, pero 7 mil pesos no Ah, sí, sí, así te sale No, pues Oye, eh, yo mantengo una familia Juanes eh. Juanes Una libra de pollo Te cuesta a ti eh, Como dice ahí pon, pon, pon 60 pesos Pero tú no vas a cocinar una libra Pero óigame bien Tú vas a cocinar 10 libres miren, miren, pollo Hay Juanes. lugares por ejemplo aquí eh, donde Nosotros estamos haciendo este programa En San Francisco Donde un pollo te vale Un horneado, pavo cuesta 2 mil pesos eh, 390 pesos Y hay lugares que te cuesta 350 Supongo usted ¿Cuánta gente que, come con un pollo horneado? De eso? Eh, un pollo horneado pueden comer 5 personas El diablo Ah, pero ven acá. Ay, Pero ven acá. Pero con un <tose> No pero por, por Dios. Dios. no, pero por Dios, señores. Pero... Cada hijo mío se come un pollo. No, pero, ¿vale? no, pero por Dios. Vérese. Que llame a la gente, por favor, que llame a la gente. Vérese. Que se no, no por, por ahí. Un pollo. Tenemos aquí... ¿Cuánto eh, pollo tú te comes en la va... cena? Vamos a presentarlo. Tenemos aquí a Génesis Ariel Méndez, director de la página telenor.com y de los Osobrosos. Yo tengo medio pollo. No, la doctora y yo no como... Medio pollo normal, un día normal. Un día no, normal, medio no, pollo. No no, yo. no, no, no. Y en Navidad, Navidad, en la cena de Navidad. No, no, no. ¿Cómo no, me un pollo ahí en crimen? Pero no es no, no no, como un pollo. Miren, con un pollo, y ojalá que la gente se. se pero se por evolucre, eso que cheque, está tan flaco. No, no es eso. Con un pollo. ¿Por okay, que no. es semana saludable. No, no, no controlado que comer así. <risa> Señores, con un pollo uh, puede comer cinco personas. ¿Cómo? Uh, guay, no, Guayne. Vamos, no, a, la no, llamada, no, vamos eh, a la llamada, vamos a la llamada. No, no, no, no, Guayne. No cinco guay, personas, guay, <risa> no, Guayne. Bueno, pero que es un. un oye, ¿Tenemos una llamada, o, o, o, escucha, escucha. ¿Tenemos oye, me escucha. Bien, póngale cuatro. Ok, un servicio normal, de comida normal, en un sitio de comida, te dan un cuarto de pollo. Pero está bien. O sea, ¿cómo tú vas a decir que es Vamos a la llamada, Vamos a la llamada, Bájalo a cuatro, pero no pueden ser. <risa> Adelante, buenos días. <risa> Adelante, buenos días. ¿Me van a escuchar? Se fue. Se, se fue. fue. La, la persona, hay una persona llamándonos en WhatsApp que lo haga a través sí, del otro nombre. El 0505. nos escriba. El 0505. 05 no o nos escriba nosotros, en WhatsApp. No, que nosotros, por ejemplo, con un pollo. vale pero 5 pesos. Lo reduje a cuatro Con un pollo pueden comer 5 vale, no personas tú dices eso tío mío. Un tío mío ya tenemos. Pero qué vaina. Pero óyeme, Por ejemplo, tú dices sí, el un no pollo te vale 350 pesos neados. Entonces tú vas a comprar dos pollos. Están comiendo de ahí ocho personas. Ok. Compra los otros. Eh, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Nunca. Y no. compra tú un, un, una cuestión para la gente como es. No, no, no, pero calcúlalo, calcúlalo. Pero por Dios, oye, pues, Eva, Eva, tú vas a comer la cena de Navidad pollo con yuca. Es que lo mejor vamos que hay. Es que no. a ti se te olvida Juaner, que lo es que exacto, mejor de la Juaner. cena de Navidad es la comida tras trasnochada calentada del otro día. Siempre sobra, Wanner. Y no sobra, Hay una llamada, hay una llamada. ¿Por qué se Buen día. Buenos días. No, pero será que no le cabe en la cabeza? Todo el mundo tiene que beberse su ponchecito Cuba. Claro. Pero, claro. pero Y un ponchecito Cuba. Lo mínimo que está costando ahora en oferta son 500 pesos. ¡Ah! ahí! ¡Ah! ah. Uh, ah. ah, ah. ah. ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y el ah, morito de guandules no se puede quedar. Tampoco. Pero, las, mujeres las, que salen, sale las mujeres son las que saben. Las mujeres son las que saben. Vamos a ponerle sabe. 10 libras libra de un moro. ¿En cuánto puede salir un moro de guandules de 10 libras? No, de 10 libras no tanto, porque para una familia nueva, digamos, de 5 o 6 gente. ¿tú son 5 latas de guandules. Ajá. ¿Cuánto, eh, no, ¿cuánto, no, ¿cuánto si sale? sale? No, no. no, no. no porque no. para 10 gente un morito debe salir mínimo como en 1.000 pesos, 1.500 pesos. No, pero ¿cómo vale, va a ser? ¿verdad? No, no, oh, no, vale, vale, no, pero ¿cómo va a ser? No, pero señores. Déjame preguntarle a la señora. yo no sé cómo tú estás calculando la cosa, bro. Hay pero ahí cómo Pero que la libra de arroz está 23, y si usted le pone 10 libras de arroz, son 230 eh, pesos de, Déjame, preguntarle, más... a no, déjame no? preguntarle a la señora. No, pero Déjame preguntarle a la señora. Es que Warner cree que el morito de Guandule es sin Guandule. <risa> <risa> Hay que echarle Guandule. No, cómo está la lata de Guandule, la granja? No, no, no. A no, 60 60 pesos. Pesos. ¿Qué más le va a echar? Cinco. ¿Cuánto le va a echar? ¿Cinco? ¿300 ¿Cuáles? pesos? Warner, si tú quieres, llamamos en vivo. Y el Coca, 123. Y el, tiene y un almacén coco. y te puede decir cada precio de cada no, cosa. No, no, van 500 pesos. Si tú quieres, llamamos a un amigo, al amigo mío, que te puede decir cada precio de cada cosa ahora mismo y tú lo vas calculando. No, pues pero, llámelo, pero oye, llámelo, por favor. Oye, voy a llamarlo. Eh, Oye, no me hay, mil pesos, cuando no la hay mejor comida que la calentada de Nochebuena el otro día. <risa> vamos a ver. Te, te toca tu tema. Te toca mi tema. Está que está bueno el tema. Vamos a <risa> mostrarlo. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Eh, Oye, no, no va a comprar entonces el pues, Asado, que <risa> no, está no. <risa> de dos y medio a <risa> y 300 pesos. No ¿A, ¿a cómo está la libra? A y Yo soy sola y compro 2 libras. ¿A cómo, ¿cómo porque está? Porque el otro día a... me gusta... Eh, a dos, eh, dos y medio y trescientos. ¿Y usted a, se va a comer a dos libros de puerco? ¿Sí? Dos libres de ¿Sí? a porque yo, yo día, me gusta calentón, comer, como dicen, la como dicen los muchachos, Ay. después comer los tipiles con, con la telera que tampoco mencionan la telera, que está a 150 y 200 pesos la buena. Ah, ¿tú ves? y, y la libra puede pasar de 2 y media ¿De Y al 200, otro 50, día 50, 50, a mí me gusta 200, calentarla, 200, media, hervir virñame ¿no? blanco, que está a 40 ¿Sí? pesos la libra. sí. Ya a 60 Ah, pero que ustedes son muy privones. Y ahí uno se come. di que calentado, pero uno se comió una libra el otro día. Señora, Por eso es que tú pareces un mal hogar. eso. Es que viral. Es Es que viral. ¡Vuelve y llame! ¡Vuelve y llame! ¡Sigan ahí con yo tu llamada! ¡Tengo que hablar algo con un amigo! recuérdate, guay! Que los vecinos siempre le dan, se pasan... Sí, el bocadito, el bocadito. Saludos para el amigo Víctor Puntiel. ¡Vengo ahora, vengo ahora! ¡Vengo con Víctor! ¡El malogrado el malogrado se va! ¡Vuelve ahora! Bueno, pero mira... Hay alguien en el aire. Ah, todavía. Adelante, buenas. no. Okay. Se, fue. Okay, se, se fue. fue, se fue, se fue, <risa> se fue, bueno. Eh, la cena de Navidad tiene esa particularidad, regularmente... es la... para compartir. Exacto, y como es para compartir, es, es abundante. No, sí. Sí. Yo vi un análisis eh, que estaba aplicando el diputado José Laluz, muy bueno, que decía que ya la cena de Navidad no tiene la misma característica que tenía hace 15 años atrás, porque... Realmente uno hacía una cena Dependiendo porque La clase media dominicana No tenía el alcance De poder comer manzana Todos los días Uva todos los días Cerdo todos los días Pero ya como la clase media Como ya la, la población dominicana Ha crecido un poco En el sentido de, eh, de, poder, de adquisitivo. A, a poder adquisitivo Ya la gente varía mucho Ya la gente no compra ya cerdo A veces la gente compra chivo <ríe> o, compra, o compra pavo Hay muchas personas Que están variando O no compran el mismo moro De siempre sí, compran sí. un, un arroz rarísimo Ahí a arroz caraqueño Arroz sí, caraqueño sí, sí. Sí, o sea, que ya han, variado, han variado. Hay mucho. que ver la mesa de Navidad, porque no todas las mesas son grandes. No, no, no, no claro. Y esa mesa chiquita, ay, ay, en la ay, esquina, ay, va la famosa ensalada rusa, ah, sí, que, sí, ya, sí. que ya no tiene espacio. No se mencionó aquí la ensalada rusa. Lleva huevo, lleva huevo. Y ahora, le, si no, y ahora le están echando una uva y vaina. Eso, la ¿Cómo fue, fue? Están echando uva y vaina para decorar. No, no, no, no me eche eso. Mamá, por favor, mamá, eso no. Bueno, vamos.